Buenos días, aquí Radio Plaza de la Dignidad, transmitiendo desde el corazón de la revuelta. Nos encontramos en un contacto directo con Héctor Yaitul, histórico vocero de la CAM, coordinadora Arauco Mayeco. ¿Cómo estás, Héctor? Mar, mar y, mar, mar y, con Héctor, eh, en los últimos días hemos visto eh, una serie de... Acciones eh, en la zona de Yeueu reivindicadas por la una nueva organización una nueva agrupación que irrumpe en estos días eh, resistencia mapuche de la te parece que en estos minutos en estos momentos, una forma de organización, una nueva eh, estrategia de operación irrumpa en el WALMAPU? Bueno, eh, efectivamente hay la presencia de un nuevo referente. Eh, bueno, lo primero que vamos a indicar es que eh, no es efectiva la información que entrega EMOL en este momento relación con que esta acción del lunes pasado fuera atribuible a un órgano de resistencia de la CAM, ¿ya? porque hay un comunicado muy claro de parte lucha entendida como de autoconvocatoria del Weichang y ahí construimos varias expresiones pues bueno, nosotros de hecho también estamos eh, participando no solamente en, a nivel de, de las acciones sino también a nivel de una discusión, de un debate muy profundo y que tiene que ver con los alcances que ha venido desarrollando la lucha en el último tiempo que es más de una dimensión eh, hacia una propuesta de reconstrucción de la nación mapuche sentido como lo perspectivamos eh, nosotros al menos como la CAM lo perspectivamos en el sentido de establecer eh, las bases para un proceso de liberación nacional de la nación mapuche en este en esta reivindicación de esta de, de resistencia mapuche lapquenche hay una um, acusación directa sobre un, un sector de lo que se denominan como yanacona en, en, el, en, el, en el Gualmapu y que um, da la impresión que están jugando a favor de las empresas forestales. ¿Cuál es la opinión que tú tienes sobre, sobre este proceso en particular? Y um, pareciera también que es una estrategia impulsada por, por, por estas empresas. Claro, también es efectivo... Lo uno de los puntos que se establece en el comunicado de, de, la, de la organización eh, y que tiene que ver con, con la presencia y, y el actuar ya muy definido de parte de Yanaconas, ¿ya? El concepto Yanaconas es un concepto muy claro que viene de los tiempos de la colonia y de los tiempos de, de, del huichán antiguo donde mapuches se involucraban de, de lleno digamos en la defensa de los intereses y de la vida de los españoles en contra de los propios mapuches entonces es un concepto que retrata muy bien a, lo, a la traición, al, al traidor ya y por lo tanto ese concepto está nuevamente eh, restablecido hacia aquellas personas mapuches que hoy día están principalmente trabajando con el enemigo directo porque si bien tenemos eh, eh, mapuches que se han involucrado en experiencias o propuestas eh, que tienen que ver con la institucionalidad, con, con el Estado, esta vez estamos hablando de mapuches que se están involucrando directamente con el enemigo histórico de nuestro pueblo. Es decir, con los representantes de la oligarquía que usurparon nuestros territorios, que fueron responsables del genocidio de nuestra gente y que, yo diría, a través de su extractivistas, como, como en el caso de la forestal o la central hidroeléctrica, están depredando nuestro territorio y amenazando la vida de nuestra gente, de, de las comunidades Mapuche Entonces, el, el concepto es muy claro, ¿ya? Y efectivamente existe un sector, no menor, en este caso de la zona de Ulló, porque aquí se involucró directamente la forestal mininco en una estrategia, ya, muy, muy bien armada, digamos, de digital por sus operadores políticos que, que, que están no solamente detrás del, de la institucionalidad, sino operadores políticos muy puntuales que diseñaron una acción coordinada, una estrategia coordinada, en que se involucran eh, agentes muy específicos del, del mundo mapuche que ya vienen teniendo una historia de, de, de sujeción, digamos, a las políticas estatales y después de traición a los distintos procesos de reivindicaciones de tierra y bueno, fueron comprados derechamente y hoy día, más allá de ser sujetos vendidos, han pasado a ser derechamente aliados y representantes del poder empresarial en, en, el, en la zona de conflicto estamos hablando de dirigentes con una vasta trayectoria de traición de lealtad a la causa mapuche por la autonomía y la reivindicación territorial y ahí indistintamente podemos encontrar a incluso de partidos como de la UDI, de Renovación Nacional... ...y, y otros que son incluso militantes de la, de la nueva mayoría... ...como es el caso de Santos Reinao, que es un reconocido PPD... Eh, ¿Por qué mm, piensas tú que es eh, justamente en, en este momento político En que aparecen estos operadores ¿Cuál es la labor que cumplen personajes como, como Santos Reinao que, estamos, que, tú lo has, eh, que tú lo mencionas en esta, en esta estrategia que parece, derechamente, intentar eh, dividir al movimiento Mapuche? Bueno, lo, lo que debo agregar, y es que es importante que quede claro, es que si yo nombro al dirigente tanto reinado, es porque él precisamente me nombra a mí a través de una supuesta organización de la que él es parte, de su comunidad, en donde nos emplaza a cierta gente, a ciertos dirigentes y otros activistas y militantes, de ser responsables de la acción del lunes. Por lo tanto, hay una, hay una, aquí hay un emplazamiento, eh, nos involucran directamente sin tener las pruebas ni las antecedentes suficientes. entonces hay aquí más allá de una falta de responsabilidad política estamos nosotros de alguna manera emplazados por ser parte del movimiento autonomista mapuche. Eh, y en esa condición yo también lo emplazo directamente a, a ser responsable y a hablar de frente en, el, en un sentido de, de si tiene digamos los ...los antecedentes suficientes para acusarnos o determinar alguna responsabilidad. En ese sentido, nosotros ah, estamos también dando cuenta de que estos personajes o, o pseudo-dirigentes no tienen ninguna responsabilidad o no tienen ninguna, en realidad no tienen ninguna moral para hablar del, de los procesos de reivindicación territorial, porque ellos nunca han sido parte de los procesos de reivindicación territorial. Todo lo contrario, ha ido estado sujetos o a las políticas institucionales básicamente centradas en políticas económicas neoliberales de compra-venta en que los ganadores siempre han sido los forestales y los perdedores hemos sido las comunidades mapuches porque no ha habido ninguna devolución de tierra de parte de esos procesos. Caso contrario es lo que hemos llevado adelante nosotros que son procesos de lucha en base a la resistencia, en base a la reconstrucción con un, una plataforma muy concreta, que es el control territorial. La lucha por el control territorial es la que le ha dado la posibilidad de recuperación de tierra en nuestras comunidades. Por ejemplo, en la zona de Arauco estamos hablando de aproximadamente 17.000 hectáreas recuperadas de parte de las comunidades, más allá del entorno del, de la ribera del... O de la zona del Yuyo. Esa es una situación, ya, que ha provocado una crisis al interior de la, de la industria forestal, por lo tanto las forestales han irrumpido con una estrategias estrategia tratando de cooptar a estos pseudo dirigentes y al, a mapuches para revertir esa situación que les afecta económicamente, ¿ya? porque lo que a ellos no les interesa es que nosotros Considerando todos esto, todo estos antecedentes, esta, esta estrategia empresarial eh, y como política de Estado, ¿cómo observas, Héctor, el escenario futuro de, de la lucha autonomista en, en, en el World Map? Bueno, hay aquí un escenario que se ve... Aquí el señor Santos Reinao, un operador político del PPD, un operador de la forestal Mininco y de la forestal en general, está diciendo que ellos llevan adelante el proceso de recuperación de tierra. Eso es absolutamente falso. De la territorialidad ancestral. Entonces, no tienen en su perspectiva la devolución de las tierras, lo que sí quieren hacer es llevar adelante eh, un proceso de productividad involucrando a Mapuche, y eso es lo, en lo que están ellos, hay que ser muy claro al respecto. ¿ya? Y, ¿Y en qué estamos nosotros, el movimiento autonomista Mapuche, no solamente de la resistencia a Mapuche-Lastencio o de otras agrupaciones, la CAM y, y en fin, o comunidades autónomas, estamos en un proceso de reconstrucción nacional basado en la recuperación de las tierras y por lo tanto confrontamos directamente con los intereses del gran capital que están en esa territorialidad. Es decir, para los que conocen la zona saben perfectamente que ahí existen comunidades mapuche y empresas forestales. Entonces, la contradicción ahí. Y en ese plano hay una lucha por la recuperación de las tierras. Hay una lucha que está al debe de todos los gobiernos que han venido sucesivamente, porque las forestales se han negado una y otra vez en distintos gobiernos a devolver los territorios. Y ese es un hecho. Por lo tanto, nos obligan a nosotros, al movimiento Mapuche, a tomarnos esos territorios, a ejercer el control territorial para resolver nuestros problemas muy puntuales, nuestros derechos muy puntuales, que tienen que ver el derecho a la vida, el derecho a la restitución, a la, a la continuidad de la vida mapuche. Por lo tanto, el control territorial es el que ha agudizado las contradicciones aquí, ¿ya? Esos territorios que hoy día dicen las forestales, que les pertenecen, también están siendo parte de reivindicación de tierras mapuche y ahí está el conflicto este conflicto se ha agudizado por, por una parte porque la acción del Estado ha sido la represión, porque la acción del Estado ha sido la militarización porque la acción del Estado ha sido la indolencia la negación de los derechos mapuche y por nuestra parte nosotros también tenemos un acto de tosudez perfecto, si nosotros lo reconocemos estamos por la reivindicación de nuestras tierras Estamos en la justeza de la reivindicación por las tierras y la estamos desarrollando. Se está desarrollando esa lucha por defender y recuperar nuestros territorios. Y en ese plano hay una confrontación directa con el capital, principalmente con forestales. Los forestales han presionado con la ultraderecha, han presionado con los gremios, han presionado con los medios de comunicación burgueses que representan a la burguesía, han presionado a los gobiernos de turno. Los gobiernos de turno han hecho caso en, algunos, en algún sentido, pero al parecer la forestal tomó la batuta en este último tiempo y se involucró directamente a través de operadores y de agentes. Compró dirigentes, se involucró con, con comunidades, negoció, trajo mucho dinero para negociar. No es menor la situación de estos dirigentes y Cora. forestales lucrando y se están transformando en empresarios forestales mapuche es decir claramente llanacola porque una cosa es ser parte de la institucionalidad opresora en la gobernanza y otra cosa es trabajar directamente con los usurpadores con los genocidas, otra cosa es trabajar directamente con aquellos que incluso en tiempos de dictadura masacraron no solamente a mapuche sino a chilenos los detenidos desaparecidos los ejecutados políticos lo desarrolló una dictadura cívico-militar en donde las empresas forestales tienen una responsabilidad enorme detrás ¿ya? y por otro lado nosotros cuando decimos que aquí son Yanacona es porque eh, de alguna manera están avalando estas políticas económicas extractivistas que están depredando todo lo que se entiende por recursos que a nosotros no, no, no, no nos vienen no, de recursos, porque están destruyendo la madre tierra, están destruyendo la ñuquemapu, están destruyendo la vida mapuche. Por lo tanto, aquí hay una confrontación directa entre la vida mapuche y la reproducción del capital, del capitalismo, que son esta expresión de los grupos económicos. No estamos hablando de que Santos Reinao esté ligado al latifundio en la zona muy particular. Estamos, estamos hablando de que Santos Reinao y su camarilla de dirigentes están ligados a los grupos económicos más poderosos de este país, que tienen subordinados a todos los chilenos, y por eso irrumpió una protesta social masiva también, porque son los mismos grupos económicos que tienen sometido a gran parte de los oprimidos en general. Entonces estamos estamos en presencia de yanaconas de esa envergadura Que ellos nos desemplacen a nosotros de utilizar métodos violentos es un acto de de, de, de inmoral de tal, de tal tamaño que pretenden ofender a los mapuches en general, sabiendo nosotros los mapuches quiénes son nuestros enemigos directos, quiénes son los usurpadores, quiénes son los que nos, que nos quitaron las tierras, nos arrebataron nuestro territorio, nos mataron a nuestra gente y nos mantienen en la, en la pobreza y en la miseria hasta los días de hoy las forestales. Y cualquiera que se diga a las forestales tendrá que ser denunciado a nivel nacional e internacional como Yanacona. Y esa es la cuestión aquí hoy día muy clara. Por lo tanto, si esa acción que se desarrolla en contra de todas las políticas económicas, en contra del Estado represivo, también es una acción en contra de los Yanacona. Pero nosotros, y lo vamos a dejar muy claro, nosotros nos sumamos a esa a esa movilización porque aquí tenemos que dejar puntos claros, no es en contra de las comunidades que de alguna manera se vieron involucradas en negociaciones que parecieran muy esperanzadoras de recursos y de alcance, estamos, estamos en contra de este proceso de, de eh, compra de dirigentes de, compra de y en donde los llanaconas tienen una, un rol fundamental porque están... Está yendo en una estrategia de confrontar y que a la larga va a terminar confrontando a Mapuche contra Mapuche. Eso es lo que nosotros estamos de alguna manera tratando de llevar adelante. La ter... nuestra lucha hoy día, pues, ¿Eh? en contra de los forestales y en contra de los verdaderos de no de comunidades que de alguna manera se vieron involucradas en algún proceso de negociación. Por último, eh... ¿Cuál es el llamado desde, desde la CAM, desde el Movimiento Autonomista, al pueblo mapuche, eh, considerando esto, estos nuevos factores de, de, de, de división que está metiendo las cuñas el, el, el capitalismo, el, el, el, el sistema? ¿Cuál es cuál sería este llamado a, al, al pueblo mapuche? Bueno, el llamado al, al pueblo mapuche en general era tener um, conciencia respecto de, lo, lo, de los sucesos, ¿ya? Aquí hay una confrontación que no ha, no ha, no ha terminado. Hay una confrontación que es eh, del pueblo Nación Mapuche en sus reivindicaciones territoriales y políticas, principalmente en contra del capital que está eh, con el sistema de propiedad usurpado. Principal capital, las forestales, ¿ya? Porque ellos son los que más tierra le tienen robada y usurpada al pueblo de Nación Mapuche. Si hoy día existe una agudización del conflicto es porque estos intereses se niegan a la devolución de las tierras. Ahí está el punto de inflexión. Ese es el punto de inflexión. La legítima reivindicación territorial o de devolución de tierra que tiene nuestro pueblo está en esa, en esa situación de confrontación. ¿ya? Y si se niegan a la devolución de las tierras, existirán conflictos. Siempre van a existir conflictos por lo mismo. Ahora, en términos de esta, este otro alcance de la lucha por la libertad o por la reivindicación política, también es un anhelo muy poderoso de nuestro pueblo, es el gran legado de nuestros futaqueses, de nuestros antepasados. Esa capacidad de autodeterminación no la van a matar de ninguna manera, eso está en nuestra impronta Mapuche. Los mapuches fuimos un pueblo, fuimos una nación. ...y que tuvo esa capacidad de soberanía, por lo tanto eso se ha restablecido. Nosotros queremos luchar y estamos luchando por la autodeterminación, por la autonomía. Inclusive más allá estamos luchando con una perspectiva de liberación nacional. Por lo tanto, hay un llamado a hacer debate, a hacer reflexión en torno a estos alcances de la lucha en un escenario que se ha agudizado ciertamente, en donde el Estado ha respondido con esta lógica de definirnos como el enemigo interno del Estado chileno, y de alguna manera eh, establecer todo este andamiaje de poder eh, represivo, con militarización, con la aplicación de leyes de excepción, con persecución di, dirigi, dirigida particularmente hacia aquellos que representamos con más, con más fuerza los, los intereses centrales y las demandas centrales de nuestro pueblo. Ahora, esta estrategia en la que se involucra la forestal directamente es un acto mancomunado, ¿ya? No es una acción... le hemos Y esa es una realidad que hay que ir revelando, por lo tanto nosotros con estas expresiones últimas de lucha queríamos dejarlo claro y queríamos hacer el llamado a nuestro pueblo a tomar conciencia de aquello, a organizarse de forma. All right. Héctor, eh, te queremos agradecer eh, esta, estas palabras. Eh, ha sido, Es muy importante escuchar directamente, eh, esclarece eh, perfectamente la postura de, de, la, de las agrupaciones que tienen una perspectiva autonomista y de liberación nacional del, del pueblo mapuche. Eh, muchas gracias Me, me gustaría decir un, una, última, una última cosa eh, En relación a, también al, al emplazamiento que me hace Santo Reinado De que no soy de la zona ¿ya? Eh, De que no soy de la zona del Yehuyeo De que no, no tengo digamos ninguna prerrogativa de hablar O de manifestarme en la lucha de, de ese territorio En primer lugar le, le voy a responder con que los distintos eh, futaqueche loco y lonco loco y toki que se, se juntaron en la zona de Tucapel para hacer frente a los españoles en antaño, venían de distintos territorios. ¿Ya? Nosotros como mapuche nos convocaremos en cualquier punto del guaymapu, de la nele Mapu, nos convocaremos para luchar en defensa de un enemigo que es común. Y no vendido como santo reinao. Eso es lo que puedo decir. Y muchas gracias por esta oportunidad. Gracias Héctor. Eh, eh, nos despedimos. Estamos transmitiendo desde el corazón de la revuelta, Radio Plaza de la Dignidad, Es eh, con el corazón junto al pueblo. Muchas gracias a, a Héctor nuevamente. Un histórico vocero de la coordinadora Arauco Mayeco, un luchador de toda la vida que ha pagado con años de cárcel y persecución de parte del Estado chileno. Hasta luego, muchas gracias.